de base todo estaba cambiando repartí en la fiesta un tres recuperar hacia la plaza de Vice, para todo cambiar y en esta fiesta un tres la recuperar